Hola a todos, espero que hayáis tenido muy buena semana. Yo os traigo esta semana una receta espectacular, sanísima y buenísima. Se trata de unos lenguados al pimentón con una combinación de verduras verdes. Os voy a decir cómo hacer las verduras para que conserven ese verde tan apetitoso, y el lenguado para que sea facilísimo de comer, tanto para niños como mayores. Y ya veréis qué rica. ¿Preparados? Pues vámonos a la cocina. Pues vamos con los ingredientes aquí tenéis el lenguado este ha pesado unos 350 gramos eh, lo ideal es un lenguado por persona vamos a hacer uno para, para la receta y así veis cómo se hace eh, espárragos trigueros un manojo ahora no es época de guisantes entonces he comprado un, un bote con de guisantes para que lo añadamos porque la combinación es perfecta eh, el pimentón y el tirabique, un puñado también por persona con respecto al tirabique. y para darle un toque de distinción aquí tenéis una cebolla germinada que he encontrado en el mercado y que bueno nos va a servir para la decoración y le va a dar un toque de sabor especial es opcional ¿eh? es opcional pues vamos a empezar pelando los tirabiques. Eh, hay una forma muy sencilla y es cogiendo por la esquina donde tiene el rabito, aunque estos no tienen mucho rabito, pero bueno, eh, por donde tiene el rabito estiramos y sale todo lo que es el, el, el centro, mirad, ¿lo veis? Ese centro eh, y luego por la parte de abajo lo hacemos igual en sentido contrario. Con eso ya lo tenemos ya lo tenemos listo para, para cocinarlo y cortarlo, evidentemente. Entonces, nada, es lo que os digo. Es de las esquinitas cogéis de la, de la puntita y ¡pum! por arriba y por abajo en sentido contrario. Y de esa forma lo tenemos. Ya tenemos los tirabiques preparados ahora pues eh, vamos a cortarlos en tres para que sea luego más fácil de, de comer y, y en la presentación nos quedará mejor Nada, ahí lo tenéis lo cortamos en, en tres partes y lo tenemos y ahora nos vamos a ir a por los espárragos los espárragos hay una forma muy sencilla de saber por dónde tenemos que cortarlos los cogemos con la mano y empezamos a ir eh, eh, probando, vamos probando hasta que el, el espárrago rompa. ¿Mm? Lo vamos cogiendo desde abajo, vamos, vamos mmm, subiendo hasta que llega un momento que el espárrago hace clac. Ese es el punto por donde debemos cortar. Mirar, eh, mirar este, veis veis que lo que cuesta. Ese espárrago está ya un poquito pasado. Para que el espárrago esté ideal, tiene que, tiene que estar duro y hacer un plak. Si veis que está así como esponjoso, por, por decirlo de alguna forma, que, que, que está blandengue, el espárrago es, es, es comestible, se puede comer, pero no está en su punto. Vale. Ya los tenemos y cortamos. Eh, y los guisantes, pues bueno, los pondré ahora en una tacita, que lo veréis, y los reservaremos. Los, los guisantes, evidentemente, no los vamos a cocer. Bueno, pues ya tenemos las verduras eh, preparadas. Las hemos lavado, eh, las hemos pasado por agua previamente, las hemos troceado, que lo habéis visto. Y ya las tengo en un recipiente listas para llevarlas a la olla la olla le hemos puesto agua y sal y la hemos llevado a punto de ebullición burbujitas hago ¿eh? o sea mmm, en ebullición es en el momento en que introducimos las, las verduras en la olla y las vamos a dejar dos minutos dos minutos Aquí tenéis los guisantes, que los he dejado en, este, en esta tacita, para luego mezclarlos con, con, con los espárragos y el tirabique. Y también veis que tengo ahí preparado otro recipiente con agua y hielo, fría. El agua está eh, prácticamente helada. Importante, al agua con hielo añadirle sal también. Así la verdura se enfriará antes y además estará más crujiente. Eh, entonces, una vez han pasado los dos minutos, automáticamente el, las verduras van al agua fría. Con lo cual rompemos la cocción, van a conservar todo su verdor y un sabor crujiente espectacular. Eh, así la verdura está buenísima buenísima entonces eh, nada introducimos toda la verdura en el, en el recipiente con hielo para que se enfríe si vemos que la verdura mmm, digamos calienta mucho el agua eh, introducir más hielo porque es muy importante que la verdura enfríe rápido lo más rápido posible entonces nada le, le introducimos más hielo para que no se enfríe y una vez la tengamos bien fría y tiene que ser mmm, relativamente rápido o sea bastante rápido eh, estamos hablando de, de minutos la dejamos escurrir y la dejamos ahí tranquilamente que vaya escurriendo pues ya tenemos las verduras escurriendo ahora es momento de encender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 200 grados eh, calor arriba y abajo y vamos a proceder a pelar el lenguado para, para ello hace falta un, un cuchillo que corte bien bien bien yo lo pelo de la siguiente forma empiezo por los laterales le, le quito las espinas laterales una vez le quito las espinas y la cola eh, me voy a la parte central corto por la espina y de ahí empiezo a sacar cuatro lomos por cada lenguado eh, es importante sobre todo a la hora de, de sacar los lomos de, de, de, de la espina que el cuchillo el cuchillo lo, pong, lo pongamos 90 grados eh, y, y cortar con mucha delicadeza para que no nos rompa los lomos de, de lenguado y nos salgan cuatro lomos lo más limpios posibles mirar así así tenemos cuatro cuatro lomitos eh, espectaculares pues ya tenemos cortados los cuatro lomos de, de lenguado entonces ahora lo que hacemos es preparar la bandeja con papel de hornear que nos va a servir de base porque ahí vamos a depositar los filetes de, de lenguado en, en un recipiente mmm, aceite de oliva y una cucharadita de pimentón lo mezclamos bien y con ello eh, si tenemos pincel con pincelamos y si no pues bueno con una con una cucharita mmm, vamos cubriendo el lenguado por las dos caras eh, una vez los tenemos cubiertos con esa mezcla de aceite de oliva y pimentón ya los tenemos listos para eh, entrar en el horno tiempo de horneado 6 minutos no más porque si no se nos puede quemar el pimentón habéis visto, yo a los, a los lomos les, les doy la vuelta, los hago así tipo, tipo rollito y, y quedan muchísimo mejor. Además, para hornear también es mejor. Así que yo os aconsejo que le deis que lo hagáis así, tipo, tipo rollito. Vale, pues ya tenemos el horno preparado, así que van los lomos para allá. Como os he dicho antes, 6 minutitos, 200 grados y tenemos el lenguado listo habéis visto es es muy fácil y muy rápido ya han pasado los seis minutos sacamos los lomos de lenguado de, del horno y mirar mirar cómo han quedado uh, qué espectáculo esto tiene una pintaza increíble y mientras dejamos que se atemperen los filetes de lenguado eh, vamos a saltear las verduras sartén al fuego fuego fuerte eh, aceite de oliva y un par de dientes de ajo cuando veamos que coge temperatura añadimos las verduras con un poco de sal dos minutos y ya tenemos las verduras hechas eh, con lo cual el plato lo tenemos acabado bueno pues ya ya lo tenemos todo ya tenemos la receta hecha eh, aparte de que está buenísimo el, el lenguado así al pimentón y las verduras eh, la combinación es perfecta es perfecta eh, además todo lo que nos aporta eh, y no solo es perfecta a nivel de sabor sino a nivel nutricional es sanísima mm, el lenguado es muy rico en vitamina B tiene muchísimas proteínas y qué deciros de las verduras del tiradique del, del espárrago de, de los guisantes en fin y bueno y luego por otro lado eh, ese detalle de, de la cebolla germinada que bueno encontré ahí en el mercado que le va a dar un, un, un toque divertido divertido y bueno y también nutricional y tiene un sabor muy bueno si la podéis encontrar, perfecto. Si no, tal cual. Eh, sin, sin ella el plato está igualmente de exquisito. Y nada, emplatamos y a la mesa. Que aproveche. Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis. ¿A qué os ha gustado? Bien, aquellos que no me conozcáis, os invito a suscribiros al canal. Eh, espero vuestros comentarios. Cualquier cosa, cualquier duda, ponérmelo en comentarios y yo os contestaré. Tener muy buena semana.